Nuestro Dios, humildemente venimos ante tu trono esta mañana. Suplicando, Señor, no vea nuestras vidas pecaminosas, sino que nos vea, Señor, a través de la sangre de tu Hijo. Y que la abrir tu palabra esta mañana pueda, Señor, llenar nuestros corazones. Lo suplicamos en tu nombre. Amén. desde el vasto universo hasta los rincones del corazón. El 25 de diciembre pasado, fue lanzado el espacio, como muchos de ustedes saben, esta maravilla de la tecnología, una maravilla de la ciencia, el telescopio espacial James Webb. Bueno, algo para motivar a todos los muchachos de la prepa, saben, en el lanzamiento de esta última tecnología espacial, muchachos, está envuelta una muchacha que es exalumna de la Universidad de Montemorelos, la astrónoma Svía Hernández. Ella estudió aquí y ella dice en algunos de sus escritos, que lo que lo inspiró a ser astrónoma fue que, una ocasión, tuvo un campamento y que alguien le prestó unos binoculares para ver el planeta Marte. Y dijo, voy a dedicarme a estudiar las estrellas. De hecho, también está envuelta en el telescopio Hubble, otra tecnología, otra gran tecnología. Así que, motivación, muchachos, para la investigación. Vía Hernández, pueden verla, buscarla. Ahorita no, ahorita pónganme atención, después la buscan. Sí, pero una gran científica de Coahuila. ¿Sí? Así que los invito para que la busquen. Ahí está lo que dicen los que lo están lanzando el telescopio. Este telescopio seguirá a los pasos del legendario telescopio espacial Hubble con la ambición de contestar preguntas importantes. ¿Qué preguntas importantes hay para nosotros como especie? ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos en este planeta? Si le preguntas a alguien que cree en la teoría de los multiversos, te va a decir, ah, pues por casualidad. Aquí en este planeta se dieron todas las condiciones por casualidad y estamos aquí. No hay ningún, na, no hay nada de especial. Sí. Estamos solos en el universo. ¿Cuál es nuestro destino como especie humana? Algunos creen que de aquí a cinco mil millones de años, el Sol se va a convertir en una gigante roja y va a envolver todo lo que está a su alrededor. La Tierra, Marte, Júpiter. Y ahí se acabó. Sí. El James Webb será como una especie de máquina del tiempo que llenará importantes lagunas de la ciencia y responderá diversas preguntas, sí sobre la formación de las estrellas, galaxias, agujeros negros, materia y energía oscuras, y el universo en general. Hay mucha expectativa. De hecho, hoy salió la primera foto que manda el James Webb. No como foto oficial, sino están apenas enfocando el telescopio en el universo. Pero es mucho más potente que el telescopio Hubble, que era la última tecnología que había. Va a ser una maravilla ver esas... Eh, fotografías que mande del espacio. Noten, uno de sus objetivos es observar las primeras galaxias formadas en el universo temprano y eso ya prende las alertas, sí, ya prende las alertas, no, prende eh, la cosmovisión que está atrás. ¿Será capaz de mirar más allá de los 13.500 millones de años al pasado? Revelando detalles inéditos de un universo en su etapa temprana, cuando tenía 300 millones de años. Y ahí la alerta se pone más roja. ¿Qué cosmovisión está tras estos escritos? Para que tengamos una idea del Universo, muchos la tienen, ya. Simplemente para repasar algo, traje algunos diámetros y distancias de nuestro planeta, 12,760 kilómetros de diámetro, hey. como diría Carl Sagan, un punto azul perdido en la inmensidad del espacio. El Sol, un millón kilómetros, será muy grande para nosotros y de hecho en la próxima plática, en la segunda vamos a hablar un poco del Sol, pero pues, comparado con otros, es muy pequeño. El Sistema Solar, 4.2 horas luz hasta Neptuno, si viajas a 300.000 mil kilómetros por segundo, te vas de Monte Morelos a Saturno, a la velocidad de la luz, llegas en 4.2 años. Sí, perdón, horas, gracias, horas, sí, horas luz. La Vía Láctea, cien mil años luz, ahí está, como que está más grandecito, ¿no? Cien mil años luz, ya eso ya, hijo de ya, ya la mente comienza a batallar con esas distancias. El grupo local de galaxias, 10 millones de años luz, el supercúmulo de Virgo, 100 millones, y el universo visible, yo en la tarde le voy a preguntar al... Doctor Villamizar sobre eso, ¿no? El universo visible, 93 mil millones de años luz, divide eso por la mitad y tienes el radio del universo visible. ¿Sí? Así tan vasto es el espacio. No sé qué conocimiento de astronomía tenía David. Sé que sabía manejar la onda, tenía una puntería tremenda. Si no, pregúntenle Goliat. Una puntería tremenda. Dice la Biblia que había honderos en los ejércitos de Israel que no erraban a un cabello, creo que a 100 metros de distancia, por ahí no me acuerdo de la distancia. Si alguien la recuerda, me dice que con su onda no le erraban a un cabello, dice. Mucha puntería. Quizá David era de esos, ¿no? Pero. David también tenía un don, aparte de ser bueno con la onda. Tenía el don de inspirarse. Y dejar para la posteridad tremendas reflexiones. Y aquí está una de ellas, quiero que analicemos esta mañana, ese salmo por eso todos lo tienen ahí dejen sus celulares y síganlo allí en el, cortan, en el cartoncito sí. quizá David estaba no sé en la mañana quizá con el sol apenas saliendo o en la noche mirando las estrellas y exclamó los cielos cuentan la gloria de Dios ¿A qué cielo se refería? Pues al que ves aquí. Él no tenía un telescopio como este. Este no tiene nada que ver con el James Webb, pero se ven algunos objetos también. Hemos visto con él algunos en el campo de fútbol. Sí, se ve bonito Neptuno, se ve bonito Júpiter, la Luna. Se ve muy bonitos. Si alguien quiere verlos, este, nos ponemos de acuerdo, tenemos una sesión ahí un sábado de noche, cuando hay menos presión por los exámenes y tareas, ¿no? Se puede hacer. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Como dije hace un momento, no sé qué tanto conocimiento de astronomía tenía David, quizá conocía mucho más de lo que hoy se conoce, pero al ver las estrellas, la luna, un cometa quizá, no pudo más que decir, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Noten cómo empieza con el universo, los cielos. Y luego reflexiona sobre la secuencia de días y noches. Algo que nosotros tomamos por a lo más natural, buenos días, buenas noches, ¿no? tranquilos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra declara sabiduría. Como que le hace hablar el día y la noche. Sí, porque si sí, declaro algo es que estoy hablando. Esa secuencia de días y noches. No sé si alguno de ustedes se ha puesto, ha reflexionado. ¿Qué pasaría si de repente el día se hiciera más largo? Sí. O si de repente se hiciera mucho más cortito. ¿Cómo alteraría eso nuestro ciclo de vida, nuestras actividades? Por eso digo que muchas veces tomamos las cosas por garantizadas en esa constante rotación de la tierra que está inclinada por supuesto Me gustó mucho esas palabras de Henry Morris. El contraste de día y noche es una gran prueba del poder de Dios. Y nos llama a observar que en el reino de la naturaleza, como en la providencia, Él forma la luz y crea las tinieblas y contrapone la una a la otra. Hay un versículo que dice, ¿qué relación tiene la luz con las tinieblas? ¿No es cierto? Y eso es algo que debiésemos también pensar. Vamos a analizar un poquito esa tablita, los invito para que la analicen conmigo, no toda, un poquito nomás, para que cuantifiquemos y ponderemos un poco lo que ocurre cada día y cada noche. Es una tablita con cuatro columnas, el planeta, lo que dura el día en días terrestres, el año también en, en días terrestres y la temperatura promedio. ¿Ok? Comencemos con Mercurio, ahí está. ¿Cuántos días terrestres dura el día en Mercurio? 58.5 días terrestres. Mercurio es muy flojo, ¿no? Se mueve muy despacito, ropa. Casi 59 días para dar una vuelta sobre su eje. Y el año dura 88 días. Dura 88 días en dar una vuelta en traslación, en torno al sol. Pero vean su temperatura. De menos 180 a 430 grados centígrados. Y una temperatura promedio de 160 grados centígrados. Está agradable. 160 grados centígrados, temperatura promedio ahí. ¿Cuál es nuestra temperatura promedio en la Tierra? Ahí está abajo, aquí está más abajo, ¿cuánto es? 15 grados en la Tierra, bien cómodo, ¿no? Y más allá en Cancún o en Mazatlán, ¿no? bien cómoda la temperatura, no hay ningún problema. Pero allá en Mercurio, miren, menos 180, 430, y uno pensaría. No, pues como estamos cerca del Sol, es el más caliente, pero no, no, no. Les presento al planeta uno de los más enigmáticos, al menos para mí, del sistema solar. La diosa de la belleza de los griegos, no. Les advierto que esa belleza es nomás de lejos. La belleza nomás de lejos. Te acercas y ya, ya no es tan bello. ¿sí? Noten, tiene una particularidad. Venus, ¿cuánto dura el día? 243 días terrestres. ¿Y cuánto dura el año? 244. ¿Qué ocurre entonces? En Venus, el día es más largo que el año. Como que. ¿verdad? Y algo más. Rota al revés. movimiento retrógrado. si vas para allá vas a ver salir el sol por el oeste y ocultarse por el este y vean la temperatura promedio 465 grados centígrados las nubes son de ácido sulfúrico y la atmósfera ahí pesa 90 veces la atmósfera terrestre, así que allá uno tendría muerte de sapo, ¿no?, aplastado. 90 atmósferas terrestres. La diosa de la belleza. Vean, nuestro día en la tierra, muchachos, es un privilegio. El tiempo está calibrado para que las temperaturas no se hagan extremas en la noche mientras el sol no da, ni en el día cuando el sol está pegando. Algunos dirán, ah, es pura casualidad. Vamos a hablar de matemáticas a la casualidad, verás. Porque no, nomás es eso. Son tantas variables finamente ajustadas para que el planeta preserve la vida. Sí. Y así. Por eso el Salmo dice que un día emite palabra, otro día y una noche a otra declara sabiduría. Porque ahí está el poder de Dios regulando la secuencia. De día y noche. Ya dejo la tabla, olvídense la tabla. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Noten que este versículo es como una contradicción, ¿no es cierto? Dice primero, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. ¿Y qué dice luego? por toda la tierra salió su voz y hasta hacemos el mundo sus palabras como que, a ver, a ver, hablan o no hablan ¿Qué dice Grenville, Kent los cuerpos celestes hablan en silencio y su discurso sin palabras no necesita traducción alguna para que lo entiendan todas las gentes pero ¿qué ocurre cuando cierras tu oído a escuchar lo que la naturaleza te dice sobre el Creador ¿qué ocurre? cuando abras la espalda Romanos 1.20 lo describe con mucha claridad ¿sí? noten San Pablo vuelve a decir ahí que la naturaleza habla ¿no? las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles pero si no haces caso a eso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 Adorando a la naturaleza, a la criatura, en vez de adorar al Creador. Eso ocurre si no escuchas la voz que el entorno, que la naturaleza creada por Dios te da. Ah, hermanos, esto es tremendo. En ellos puso tabernáculo para el sol. ¿Cuánto dijimos que era el radio del sistema solar hasta Neptuno? ¿Cuánto dijimos? La mitad de 93 millones de pesos. No, pero el sistema solar ya ayer. Del sistema solar. Ya te fuiste a todo el universo. 4.2 horas, dijimos. Dice el Salmo que eso es como un tabernáculo para el sol. Veamos el tabernáculo para el sol. Algo idealizado. Sí. Tabernáculo para el sol. Ah. ¿Cuántas parejas hay aquí? Están juntitos. A ver, hay varios, ¿verdad? Ok esto lo para las parejas recuerden cuando se casaron cuando nos casamos especialmente el hombre ¿cómo se sentía el hombre cuando estaba por casarse? ¿cómo se sentía? triste así copalado ¿cómo se sentía cuando se iba a casar? ¿Eh? Contento, ¿no es cierto? Aunque ahorita todas las puedo, no, no hay nada que me detenga. Me voy a casar. Vean la figura que usa David. Dice, hablando del sol, y este como esposo que sale de su tálamo. ¿Qué dice? Se alegra, ¿cuál? Gigante, para recorrer el camino. Por eso decía, acuérdate cuando te casaste, cómo te sentías, alegre, contento, listo para estar con tu esposa hasta que la muerte lo separe. Sí, aunque algunos lo hacen antes, ¿no? ¿Cómo entender ese versículo? Vean la siguiente, la siguiente figura. La esfera grande es una foto del sol, es una foto, no es un dibujo, es una foto. ¿Alguien ve a Mercurio allí? ¿Alguien ve a Mercurio? Esto no tiene, no lo tiene. ¿Alguien lo ve? ¿Puedes que secar la pantalla? Ahí está Mercurio. Esa es una foto. No es un dibujo, es la foto de un tránsito de Mercurio. Trece veces por siglo, más o menos, Mercurio pasa entre la Tierra y el Sol. Y se toma la foto cuando va pasando. Ahí está Mercurio. Dijo David, se alera cual gigante para recorrer el camino. ¿Es un gigante el Sol? Compárenlo con Mercurio. Y si no lo ven bien, ahí está, tránsito de Mercurio del 2016... Vean esta otra, ahí está comparado con los otros planetas, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Aquí la única foto, la foto es esto, ¿Sí? ya lo demás lo hicieron a escala, eh, comparando con Mercurio. ¿no? Por algo David dice, ¿sí? se le cual gigante para recorrer el camino, hablando del sol. Ya les hablé del diámetro del sol. Ahí está otra para que entendamos eso de cuál gigante. Vean el sol, esa es otra foto. Vean la llamarada del sol, eso se debe por el campo magnético del sol, de esos arcos que forman y vean la tierra allá para escala. O sea que comparado con la llama del sol, la tierra es minúscula también. Por eso, dijo David, yo creo, se alegra cual gigante para recorrer el camino. Dice que nada se esconde el calor del sol. ¿Qué tan caliente es el sol? Ahí les va. El núcleo, donde se producen las reacciones nucleares que transforman el hidrógeno en helio, hay una temperatura ahí de 15 millones de grados centígrados. Queremos ir para allá, a estar unas vacaciones. 15 millones de grados centígrados. Y dijimos, bueno, no en el núcleo, vamos, al, vamos afuerita. Bueno, afuerita es de 6 mil grados centígrados. Sí. Dijo David, no hay nada que se esconda del calor del sol. Sí. Hablo ahí un poco de los, los datos de energía que produce el sol. Sí. Lo que produce en un segundo es lo que se ocupa en la Tierra en un año. No hay nada que se esconda de su calor. El Sol es el centro de atracción del Sistema Solar. Y aquí, ya David estaba pensando en otra conexión. Así como el sol es el centro de atracción gravitacional del sistema solar y parte de la revelación natural de Dios, la ley de Jehová es el elemento de atracción y un elemento central de la revelación. David aparentemente cambia de canal en el siguiente versículo, si lo van siguiendo allí. Sí. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Deja de hablar del sol, como un gigante que se alegra para recorrer el camino, que despide energía y de repente dice la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Ah, bueno, pues iba para Monterrey, luego se cambió para Linares, ¿no? Ah, muchachos, pero ahí está donde hay que analizar la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, y no se quedó allí. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al pequeño. Siguió. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegan el corazón. Siguió todavía. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos y siguió todavía. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre y finaliza con los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Se antoja hacer una tablita para analizarla mejor. Ahí está. La ley de Jehová en el Salmo 19. ¿Qué nombre recibe la ley? ¿Qué naturaleza tiene y sus efectos? Ahí está una síntesis de esos versículos. Sí. La ley perfecta convierte el alma, el testimonio fiel, la hace sabio al sencillo. ¿Y qué tiene eso que ver con el sol? ¿Qué saliera cual gigante para recorrer el camino? Así como el sol ilumina la vida, ilumina y da vida a la tierra, así también la ley de Jehová alumbra y da energía al mundo espiritual. Y dice que los mandamientos de Dios son deseables más que el oro afinado. Lo más cercano al oro que tengo es esto que voy a mostrarles. Los muchachos de teología, si están por aquí deben saber qué es esto, si no los voy a reprobar. Esto, a ver este, Johan, ¿está por aquí Johan? ¿Rafa? Ah, ya se escondieron yo. <risa> creo. Esto, muchachos. Esto que tengo aquí, no sé si lo alcanzan a ver, muy pesado. Es lo más parecido al oro. Es un sulfuro de fierro. Es un sulfuro de fierro que se llama pirita. De hecho, se le llama oro de los tontos. Sí, porque... Eh, algunas personas creen que es oro, pero no es oro, es sulfuro de fierro. Que es muy pesado, es pesado como el oro, también brilla, es dorado como el oro. De hecho, aquí tengo algo más bonito de esto todavía. Creo que tengo un pedacito más pequeño, aquí está, esto. Tiene ¿Sí? unos, aquí unos eh, cubitos bien bonitos. Dice David que los mandamientos de Dios son como el oro afinado, y dulces, sí. y ahora, empieza, la tercera parte del Salmo, la primera habla de la naturaleza, del sol, la segunda comparando la ley como centro de la vida también, así como el sol es el centro del sistema solar, y la tercera, la aplicación a la vida, tus siervos han estado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Noten muchachos, hermanos, así como el sol ilumina todos los rincones de la tierra, la palabra de Dios ilumina todos los rincones de tu vida. Y eso me conecta con Salmo 119, 105. Lámparas a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Las propiedades ópticas de la ley de Dios. Pregunta a David, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Cuántos se vieron al espejo esta mañana? Ah, Ninguno se vio al espejo. <risa> ¿Cuántos se vieron al espejo esta mañana? ¿Verdad? Y el que no se vio, pues luego se vio cuando llegó aquí, verdad? Que no se ve el espejo, ¿no? Bueno, sí. ¿qué te dice un espejo? ¿Para qué te sigue el espejo? ¿Qué te dice? Pues, ¿dónde está el defecto, no? A veces te lo puedes quitar, pero a veces, desgraciadamente, ya no. Ya la entropiezo su efecto y por más maquillaje que te pongas, pues ya no se quita, ¿no? Pero, pues, ahí está. Eso es el espejo. La ley de Dios, dice David, es como un espejo. Y Santiago lo repitió acá. ¿sí? Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. ¿sí? Tu pecaminosidad se ve en la ley de Dios. Y la mía también. Ahí. Eso te penetra como los fotones más potentes hasta lo más profundo de tu ser, y te dice, ¿sabes qué? Ahí está el problema. Noten, la ley de Dios es el espejo que presenta una imagen completa del hombre tal cual es, y sostiene delante de él el modelo correcto. Dice al final, pero otros al verse condenados por la ley se arrepentirán de su transgresión y mediante la fe en los méritos de Cristo perfeccionar, perfeccionarán el carácter cristiano. Ya al final, casi para terminar el Salmo, David toca una faceta tremenda de nuestra vida. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Que no se enseñoren de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Qué es la soberbia? ¿Qué es? Traje algunos sinónimos y algunos antónimos. Sinónimos. Altanería, altivez, arrogancia, vanidad. Yo sé que eso entre nosotros no existe. Los antónimos, humildad, sencillez, modestia. Les hablo un poquito nomás de la palabra humildad. La palabra humildad, como muchos de ustedes deben saber aquí, hay de literatura, viene de humus, humus. ¿Saben qué es el humus? Cuando tú dejas una manzana tirada en el suelo, se degrada, se pudre y después vas y encuentras polvito ahí que se mezcla con todo lo demás. Ese es el humus, el producto de la degradación de los tejidos naturales. La humildad tiene que ver con eso, entender que somos polvo. Sencillez, modestia, dijo David: Preserva también a tu siervo de las soberbias. Recuerden las palabras de él cuando pecó: Lávame, lávame de mi maldad. Sí, se sentía impuro. Y luego, vean la conexión que hace. David era un pensador profundo. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Vean cómo relaciona ¿sí? los dichos de tu boca con el corazón. De la abundancia del corazón. ¿Qué? A ver más fuerte. Habla la boca. Y ese es un postulado de la abundancia del corazón, habla nuestra boca, hay tantas reflexiones que hay en la Biblia sobre eso, tanto que hay, vean de esos versículos, el diluvio llegó porque el pensamiento de los hombres era de continuo al mal, del corazón salen los malos pensamientos, engañoso es el corazón cuando estés con tu novia no le digas te quiero con todo mi corazón Dile te quiero con todo el estómago o te quiero con todo el hígado o con lo que quieras pero no con el corazón el corazón es engañoso y lo dice la Biblia engañoso más que todas las cosas y perverso no se conformó con engañoso perverso más que todas las cosas, una sentencia muy fuerte. Vean esos versículos, esos proverbios tremendos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Sí. Esta semana, bueno, estas últimas semanas, esta ha sido un experimento en mi laboratorio. A todos los que han llegado, a muchos de los que han llegado, les he preguntado a qué se desafigura esta roca. A todos. Y dije, si logro cierto número de frecuencias, lo voy a presentar. Si no, no, así que lo logré, así que lo presente. Sí. Lo presento así. ¿Tiene alguna forma? Oh, ¿Correcto? ¿Parte del experimento? Muy bien. Sí. Muchos me dijeron, parece un corazón. Y algunas hasta me contaban que la vena acaba inferior y la vena acaba superior, no eso, pero sí, se ¿Sí? ¿Sí parece un corazón. Cuando un muchacho me la llevó al laboratorio, se la compré porque me gusta tu roca. Sí, no veía muchas rocas, porque no compré todo, no. Pero, pero me gustó. Se ¿Sí parece un corazón. Ahí dice, os daré un corazón nuevo, ¿sí? y quitaré el corazón de piedra sí. y daré un corazón de carne. de la abundancia del corazón habla la boca. Y muchachos, aquí va. David comenzó con los cielos. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y si se dieron cuenta en el salmo, sigue un proceso deductivo. Se va del salmo de los la inmensidad del espacio, la desde el vasto universo Baja al sol, llega al ser humano y se va hasta su corazón. Sí, un proceso deductivo. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón desde el cielo, desde el universo infinito hasta el corazón. Sí. Y termina. ¿Alguien vio, no sé, que fui, no, que fui numerando las veces que aparece la palabra Jehová? ¿Y cuántas veces aparece aquí ya la última? Siete veces. Sí. Dicen los autores de ese Salmo, si, ese, si no se hubiesen puesto la séptima vez la palabra Jehová en ese Salmo, sería como que en una pieza musical... Una nota tónica faltó. El oído hebreo esperaba escuchar ahí la séptima vez, porque el siete es el número de perfección. Por eso dice, Jehová, roca mía y redentor mío. Lo une con un triplete de comparaciones, roca mía y redentor mío. La lección estudiamos, que es un redentor, cuando no puedes pagar algo, no puedes, simplemente te endeudaste, y tendrías que bendito como esclavo, para saldar tu deuda, pero vino Dios, y pagó nuestra deuda, Él es nuestro redentor, sí. dice aquí que nos convirtió en nuestro pariente más cercano, y nos redimió, muchachos, así como Dios, gobierna el universo físico, quiere también reinar en los rincones de tu corazón. Nadie sabe qué hay en tu corazón, solo tú. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Le quieres permitir a Dios que reine en los rincones de tu corazón? pongámonos de pie y ofrezcámosle a Dios nuestro dolorido corazón con las tristezas, los pesares los anhelos rotos para que a través de su poder transformador cambie nuestro corazón de carne nuestro corazón de piedra que tenemos duro como este por un corazón de carne. Oremos. Nuestro Dios, ponemos ante ti nuestras vidas maltrechas por el pecado, suplicando nuestro Dios que así como el sol gobierna el sistema solar, también tu ley rija nuestra vida, Señor. Y te permitamos ser nuestro Redentor, y cambiar, Señor, nuestro endurecido corazón por un corazón sensible a tu voz. Lo suplicamos en tu nombre. Amén.